Esto de. Lo primero quiero dar gracias al Ateneo de Popular de Camargo por ofrecerme el espacio para dar. para poner mis ideas. Yo me llamo Enrique y todo esto ha comenzado pues porque un día me llegó el recibo a casa del banco que te dice: Mira, te vamos a subir la comisión trimestral de 40 pavos a 49, ¿no? Y yo siempre he dicho: Joder. Yo, mi situación personal es que en este momento cobro una presión no contributiva, que son 421 euros mensuales más el 15% de subida por la guerra, no llega a 500 euros y entonces eh, tengo la cuenta en, en el Deutsche Bank pero porque pasó, fui cartero y pasó de caja postal al Deutsche Bank. Me llevo bien con ellos, no sé qué, no sé cuánto, pero que me estaban cobrando comisiones y cuando yo tenía pasta no me cobraba. O cuando cobro una nómina de mil y pico pago no me cobraba, pero es lo que a mí siempre me, me jode es decir, encima que eres pobre te pisan el cuello, pero bueno, esto qué es. Y yo había por ahí, se pululaba, se oía, no, pero hay una, una cosa que se llama cuenta de pago básica, que es 3 euros, o sea, alguna vez sale la tele, alguno de esos de, de consumo, pero que está como en el aire eso, ¿no? Así como algo muy... Y ya me empecé a interesar, ¿no? Y entonces me puso a investigar y efectivamente hay un, un real decreto a ver, un real decreto que está, está escrito en el BOE desde el miércoles 3 de abril del 2019 y ese es el que regula la, le dice a las entidades bancarias que pues que tiene que haber, que tienen que tener disposición a tener unas cuentas de pago básico, o sea, una cuenta de pago básica es una cuenta que te pueden cobrar 3 euros al mes tienes que tener los mismos servicios que cualquier otra cuenta y es más, y yo he conseguido que sea 0 euros gracias a que si te hacen un informe de vulnerabilidad económica en el ayuntamiento que es cobrar el menos o, o sea, para ser vulnerable económico, bueno aquí tengo unos datos de pobreza que bueno son los que marca la ley digamos a ver si os encuentro que no tenía todo colocadito pero a ver un poco de paciencia lo Me metía directo a ver bueno Aquí está. Que eso va... Eh, el título de la charla era Soy pobre, no idiota. Bueno, cada uno que piense... Pero pobre soy porque la tasa de pobreza en el 2021 eh, decía que el umbral del riesgo de pobreza es de 9.535 euros de renta per cápita. O sea, por ejemplo, el país que más renta per cápita... Tiene creo que Luxemburgo con 117.000 euros, el que menos no sé, pero vamos, en España el umbral de pobreza está establecido en el 2021, que ahora con lo que ha subido la vida será más, pues como 9.535 euros, pues yo como no cobro esa cantidad soy pobre, ya está, no eso es, es indudable. Y como yo, pues los que cobran el ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, pensiones de viudedad y todo el que no llega a esa cantidad. Y, y entonces, bueno, pues lo, lo, lo que te tocan los cojones es que encima que eres pobre, pues el banco te cobre. Porque tú tienes que tener una cuenta en un banco para cobrar la pensión o para cobrar lo que haga falta. ¿no? Te obligan. Ahí entran. Ahí entra eso de, bueno, ¿y por qué no te abres una cuenta online y porque son gratuitas y por...? O es que... Hola, buenas. Hola, Hola, hola buenas. Hola, hola, buenas. Eh, o es que a mí no me... me voy a tomar el curso, sí. Sí, sí, lo que quieras. Vale, muchas gracias. Estás en un espacio antirrepresivo. vale. <risa> <risa> <risa> buenas tardes a todos. Buenas. ¿eh? Sí, bueno, pues el rollo es ese que... ¿por dónde iba? Eh, ah, bueno, sí, que, que al, al ser pobre, pues, que, que, pues que, te, que tú tienes que cobrar a través de un banco. No es, que haya, no es que te llegue un cheque a casa, que por cojones, el banco es el que te pone las condiciones, ¿no? Y te dice, oiga, usted tiene que cumplir tales condiciones porque si no le voy a cobrar unas comisiones. Y entonces, por pues, lo que hablábamos, que yo se oía, no sé qué, una cuenta de pago básica, no sé qué, ya me puse a investigar y efectivamente está el Real Decreto del miércoles 3 de abril del 2019, que va a hacer cuatro años, que entró en vigor a los 20 días, el 25 para ser exacto, de abril del 2019. Mira como lo de los portugueses, creo que es. Pues el 25 de abril, desde el 25 de abril del 2019, los bancos están cobrando comisiones a la gente que no llega al umbral de pobreza por el morro, o sea, a mí el año pasado me cobraron, yo y eso que, aquí tengo, a ver, banco mira, sí, esto que nos lo mandan a todos, que dice estado de comisiones, pues estado de comisiones, 124 euros, 124 euros con 19, no, tiene nada más, ¿no? Pues aquí esto de... y porque yo tengo la suerte de que un trimestre no me cobraron y este es el famoso papelito que he hecho que desde me debería poner la gafa que bueno, que soy muy coqueto que desde marzo, del 1 de marzo del 2023 me comunica el banco que las comisiones van a pasar a ser 49 euros trimestrales, así unilateralmente bueno, pues ahora y entonces, pues, pues ya fue creo que la bota que con el vaso. Eh, investigando un poco me enteré del Real Decreto ese, me puse a leerlo, bueno, es un poco coñazo y no me voy a poner a leer el Real Decreto, pero bueno, es el que quiera que se lo lea, el que le interese, pero más o menos las condiciones para que no te cobren son, no puedes tener más cuentas que, que una. Entonces lo primero que me dijo el banco fue, ya, pero es que tú ya tienes una cuenta. Al tener una cuenta abierta, tú ya no cumples las condiciones. Y le dije, bueno, pues la cierro y abro una nueva. Y ya dijeron bueno, no tienen más en otros lados. No, pues no, bueno, tal. Bueno, me conocen un poco, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es un, un escribir al servicio de atención al cliente. Formulario del servicio de atención al cliente del grupo de bank de España, ¿no? Me voy a poner las gafas. No voy a hacer debajo de eh, paquete ¿Qué tenías? ¿La cuenta en dices Sí, la tengo en Lucheman, ¿no? pero porque yo te explicaba antes que, que, que, que yo era cartera la tenía en caja postal y la absorbió en Lucheman. ¿no? Si no, ¿no? por, no por... por eso. Y porque tengo la oficina más chula de Santander. Es el paseo, Pérez a 15. Y puedes ir a. claro, puedes ir a. claro, y el tío de, la, de allí flipaba y decía, ¿qué? ¿Cuenta? No sé ni qué era. De todas formas, no, no me han tratado mal, ¿eh? no puedo decir que ver, me han. tratado me como a cualquiera. Eso, soy un cliente, lo único que. o lo desconocían o hacían que lo desconocían. Pero bueno, yo me dijo el tío, el, el de allí. Se llama Álvaro. Bueno, no, no sé si es interesante. ¿Cómo se llama? Pues he buscado un marrón. Escribí: Tengo la cuenta en el banco desde que era caja postal y se integró. Como una pensión no contributiva y tengo los recibos domiciliados. Pensión no llega a los 600 euros, que es lo que te dice el banco que tienes que cobrar como mínimo para no cobrarte comisiones. Existe el Real Decreto del de 2019 porque se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas habla de cuentas nuevas no se dice que por tener una cuenta no se pueda cerrar y abrir una nueva bueno, al final ni siquiera he tenido que cerrar mi cuenta ellos me han hecho las gestiones para yo mantengo el mismo número de cuentas y por eso te digo que tampoco puedo hablar y bueno, y me contestaron me contestaron y me dijeron a ver Aquí está. Me contestaron esto. ¿Qué dice? Distinguido. Distinguido, ¿eh? No te creas que.. Soy distinguido, señor de la O. En, Vamos. En, en... En su día era reverendo, hasta que dije que no, que me ponían las cartas RVDO durante mucho tiempo, te lo juro. Y ya le dijo un día, oye, esto es de RVD. Ya, la, la hostia, pero bueno, es que... Bueno, pues me, me contestan. Distinguido señor de la nos dirigimos a usted en contestación a su atento, a su atento escrito, de fecha 23 de noviembre del 22, recibido por este servicio de atención al cliente, ese mismo día, tal, Dicho esto, y sentándonos en los he hechos detallados en su escrito, realizadas las comprobaciones y consultas oportunas, podemos confirmarme la resolución favorable de su solicitud, en virtud de la cual su oficina habitual está gestionando la apertura de una cuenta de pago básica exenta de comisiones. Pues bueno, pues, vale, esto parece victoria, ¿no? que, que, que he ganado. Y entonces... Pues luego, mientras el tiempo que se ha arreglado esto, me, me pusieron otra vez, me mandaron dos papelucos de, de comisiones. A mí normalmente me cobran las comisiones cada tres meses. No sé a, a los que le cobran comisiones te sí. son, me 40 euros. Esta fue la última que pagué, que fue en octubre. Liquidación total, valor 15 del 10. Pero luego ya me pusieron una, una en diciembre veintitantos euros y otra en el 1 de febrero, creo de otros veintitantos, porque iba a ser, bueno. Pero al final, ese dinero que ascendía a 46,42 me lo han devuelto. O sea, me aquí pone después de todo el rollo este: liquidación de intereses, comisiones, no sé qué. Y no es menos, sino que es más, a mi favor, a los 46 y pico. Bueno, entonces después, a partir de... Se supone que a partir de la fecha que recibí esa carta, pues dejaron de, la comisión, de cobrarme comisiones, a partir <risa> del de 14 de diciembre de 2022. Y eso, y luego, pues parece que he ganado. Durante dos años, no, mi cuenta sigue siendo la misma, voy a pagar los mismos recibos y lo único que no me va a venir cada tres meses es un menos 49 entonces pues lo voy a joder, 200 euros a, a anuales al banco que si lo multiplicamos por el millón de personas que yo calculo que cobran el ingreso mínimo vital pensiones no contributivas o gente que se le está metiendo este paquete pues lo único que hay que hacer es expanderlo y que la gente, bueno ahora te contesto lo que quieras y entonces, bueno, eso sí, hace falta una una documentación que también la voy a explicar, que no es muy complicada en la documentación que yo tuve que entregar pues el formulario ese que os he leído de, de, de atención al cliente, un informe de acreditación de vulnerabilidad económica, esto se va al, al ayuntamiento de turno de cada uno, sí, sí, sí. se solicita en el registro que te lo haga el asistente social y si tú cumples el requisito que yo Ahora es ser ganar menos de. Ese, el salario mínimo interprofesional está en 1.080 euros en 14 pagas, pues el 75% de eso si ganan menos, o sea que hay mucha gente que está cobrando el que el, el, el, el, el pensiones que no llegan a eso, o sea, si les están cobrando comisiones en su banco les están robando. Sí, claro. Tienes que acreditarlo, ¿sí? Luego la composición de la unidad familiar de cada uno, pues pues si encima sois más personas pues se supone que hay que dividir entre dos, porque es, si eres tú cobras una pensión no contributiva y tu mujer no trabaja, pues a ella le dan una parte del ingreso mínimo vital, pero vamos que son 600 euros, entre dos son 300 lo que ingresas, más o menos, uh. o 350 por, por cápita, o sea, que encima tienes menos, y si tienes hijos no sé lo que te dan, y, pero bueno que no llega nunca a los 700, a los casi 800 ahora, que es el 75% del salario mínimo interprofesional. Luego también tienes que presentar, bueno, la presentación en el registro que he dicho, para depende del ayuntamiento, para que te den ese papel, primero tienes que ir al registro y decir, oiga, quiero que me den una cita o quiero que me den un papel declarándome vulnerable económico. En, en el caso de Santander es esto. Esta es la contestación. Aquí está: número el de expediente, el informe, trata de tu situación financiera y lo que pone aquí: valoración de situación de vulnerabilidad. Según las características socioeconómicas comprobadas, la valoración de la unidad familiar es vulnerabilidad socioeconómica a no superar los umbrales de renta establecidos. Lo que explicaba antes. Este papel también se entrega. El empadronamiento me solicitaron a mí. Y bueno, y un, y esto también es fácil, un certificado de los ingresos que tengas anuales, por dónde te vienen los ingresos, y lo saben perfectamente, porque en el banco sabes de, de, de qué cobras, si cobras un un IBI, un, un tal, pero bueno, que es Sí, no, pero que el papel es este. Que, que, un uniforme de, en mi caso, de Dicas. A ver, ¿dónde está? Ver. Os lo juro que lo tenía todo colocado. ¿eh? que un Este, este, es, este ah, dice: O sea, Dicas, Isabel Tocino, go, jefa de Servicio de Acción Social, certifica. Que según Costa de los datos sobrantes, don Enrique de la Ozán con domicilio Santander figura como preceptor de una pensión no contributiva de la modalidad de invalidez. Uh -huh. Que le da derecho a percibir 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias. A fecha de presente certificado, percibe mensualmente la cantidad de 421 euros. Esto es uh -huh. cuando tienes pareja, sí, sí. si no tienes pareja en menos. Y aparte de eso, luego te aplican un 15% más. Ahora por el rollo de la guerra todo el rollo este, pero este año no nos han subido la pensión un 15% los de la no contributiva, porque si echas cuenta seguimos con el 15% igual, pero hay que restar el ocho y medio de que han subido las otras pensiones. O sea, nos han subido. Ahora por la guerra solo nos el año pasado un 15%, este año un 15% menos un ocho y medio por ciento. No, un seis y medio por ciento. Han hecho ahí una. Como nos siguen dando 15, que es más del ocho medio, pues han hecho ahí un. ¿Sabes? Un, un, un revoluto. Sí, el... de las pensiones, pero las pensiones no contributivas son 400. Individuales, creo que es menos de 400 pavos. A ver cómo vive alguien con 400 pavos al mes, pero bueno, lo que hay. Y poco más que deciros. Que bueno, que. que A ver, ya está. Pues eso lo que hay que hacer, lo que. ¿Cómo se logra? Pues muy fácil. Va a, cuando te llegue el próximo recibito de que te van a cobrar comisiones, te imprimes el Real Decreto, vas con el al banco y le dices: Oye, mira, haces los papeles que he dicho yo que hay que hacer. Temática, y, y si yo lo he conseguido, sí, sí. pues cualquier lo sí. puedo. Sea, si si quieres, mira, yo aquí está, si lo quieres mirar, no, no lo vea alguien. Ah, bueno, y, y también quiero. El soy pobre no idiota bueno, es un poco un, digamos, un, un erlogan, ¿no?, sí, sí. Que, que es en, también un poco homenaje al abuelo este de soy mayor no idiota, ¿no?, el señor sí, sí, sí. que se llama Carlos San Juan que, que parece ser que se reunió con la ministra y no sé qué, pero no es mucho caso al final, no, pero bueno, pero a lo mejor ha valido para alguien, ¿no?, pero hace, sí, al final hace sí, sí, sí. lo que les sale, los cojones, los políticos ya sabemos cómo son. Sí. Y nada, y eso por eso dije soy pobre no no idiota. Y, y, y lo único eso, que, que podemos pues echar cuentas. A ver, ¿cuántos millones de personas vulnerables hay en España que tengan una cuenta corriente? Todos, porque todos tenemos que cobrar por una cuenta corriente, o una cuenta bancaria, perdón. Entonces, ¿a cuántos le están cobrando lo que no le tienen que cobrar? Pues a mí me lo están cobrando. En mi banco no había ninguna ninguna cuenta de pago básica hecha. Entonces, pues que cada uno que se mueva. O sea, yo, es, yo te lo tengo explicado al dedillo. Creo que sí. tú, que eres profe, creo que he sido didáctico. ¿no? Y, y lo único que puedo ya mostrar es esto. Que ya, digamos que esto ya es para. para allá el paseillo. Pues el contrato contrato multiproducto esto es esto es un pues lo que te hacen cuando vas una cuenta ¿no? una cuenta bancaria en, sí, que sí, no se lo sí. no ni dios vamos pero lo importante de aquí es que pone producto cuenta de pago básica vale, claro, ahí, y, a, y al final pone pone mi nombre también okay. y al final pone ahí comisión de mantenimiento de tramo fijo 3 euros mensual comisión de administración 0 euros comisión de descubierto 0 euros comisión de cuaderno 0 euros periodicidad de vengo mensual pero el 0 liquidación durante el días. fecha valor eh, gasto por reclamación de posesión, de euros 0 euros gasto de correo 0 euros y y, a, y aparte si te declaran esos 3 euros te los tienen que devolver en el caso como es el mío. Si te declaran vulnerable económico, ya está. No son 0 euros. Dos años, 0 euros. No son los 3 euros. Y bueno, estoy en esto. Hace unos días recibí del banco una eh, notificación que decía que la comisión de mantenimiento del tramo fijo pasará a ser de 49 euros al trimestre. Estoy un poco harto de las comisiones del banco porque me las cobran porque ingreso poco dinero. Si eres eh, titular de una pensión no contributiva, del ingreso mínimo vital o de alguna pensión de menos de 600 euros, los bancos en vez de no cobrarte comisiones te cobran comisiones abusivas por tener que cobrar precisamente la pensión a través del banco. Existe una cuenta de pago básica, pero la gente no sabe de ello. Bueno, pues bien, quiero comunicar que después de haber hecho unas gestiones que vienen reflejadas en el Real Decreto 164-2019 sobre cuenta de pago básica, he recibido la contestación de mi banco y dice que nos dirigimos a usted en contestación a su atento escrito dicho esto y centrándonos en los hechos detallados de sus escritos realizar las comprobaciones y consultas oportunas podemos confirmar la resolución favorable de su solicitud en virtud de la cual su oficina habitual está gestionando la apertura de una cuenta de pago básica porque es que si todos, si la gente, yo estoy seguro que todo el que le llega al puto recibo ese de que cobran comisiones del banco cuando abre la carta, que le llegue con carta en su casa, seguro que se sube por las paredes. Y hay veces que yo, aparte tengo otro problema, que es que estoy embargado desde hace 12 años por Hacienda, que al rey se lo han perdonado, pero a mí, una multa que me pusieron por el morro y que me absolvieron en un juicio, bueno, el caso es que estoy embargado por Hacienda. Entonces, cada vez que le salen los cojones, saben que no me pueden quitar dinero de mi cuenta porque soy como los lobos estoy protegido que como no tengo, no, no llego al salario mínimo pero me quitan 3 euros, 5 euros, 2 euros, 4, 7, tengo que hacer recursos y me lo devuelven y me dan dos céntimos de interés pero bueno eso será la charla de otro día bueno, pero sí. que estoy hasta los cojones de Hacienda también yo, yo sí me lo y de los bancos sí, ver, sí, es sí. muy sencillo, está el decreto que se lo lean si entras en, dentro de las condiciones me vas a tu banco y le dices: Mira, a mí no me vuelvas co no a cobrar una puta comisión porque dice, mi cuenta mi cuenta bancaria, donde yo cobro lo que estoy cobrando, me la tienes que hacer básica. Sí, sí, es Entonces exacto. me la tienes que convertir en básica. Y, no, pero es que usted ya tiene una cuenta que. Pues no, pues ya hay un caso por ahí que le han convertido la cuenta, que soy yo. O sea que a partir de ahí, pues que no te cuentes milonga vamos. O sea, lleva los papeles, tú haces un escrito al defensor del, a donde sea, te digan en el banco le das con el Real Decreto en la cara uh -huh. y si no llegas a, al baremo que tiene, o sea, si tú tienes eh, si no tienes los ingresos que tienes menos ingresos de los que dice el Real Decreto no tiene ningún problema y ya os digo yo que con el ingreso mínimo vital, con las presiones no contributivas y con mucha debilidad no de llega de ni de coña, de coña de vamos, de vamos. De fotos de estas dos cosas Sí, luego el real decreto lo buscas tú. Pero tú haces fotos de estas dos cosas y ahí lo tienes todo complicado. Los papeles no son complicados, ni ¿no? para, para personas mayores, porque es un. Bueno, sí, puede ser un poquito, sí. sí. A ver, es que. cuenta habla y tú no. conoces más gente que, que yo que se mueve en estos eh, en tus medios y de pero que te quiero saber que hay que gente. en un informe a la asistente social